Hola, soy Chepe Carlo y en este video te voy a enseñar a utilizar sensor PIR que es un sensor de los más básicos y más interesantes para hacer proyectos muy rápidos y sencillos El sensor PIR o de telepresencia te permite poder saber cuando alguien o un objeto se mueve enfrente de, de tu sensor El sensor es muy útil, es relativamente económico es muy fácil de conseguir Es genial para cualquier proyectos de inteligencia artificial, vigilancia o otros interesantes que tú puedes crear En este video te enseñaré los fundamentos de cómo utilizas y cómo un código para probarlos con Arduino este mismo código se puede usar después con el SP8232, depende de cada proyecto. Creo que te puede servir. quieres aprender más videos de electrónica y robótica, recomiendo que veas la lista o la playlist en la descripción de otros sensores que te pueden ser útiles con Arduino. Nada más que decir, démosle. El sensor PIR tiene tres pines que se utiliza para conectarse. Uno es alimentación, el de tierra y el de data. Veremos ahorita físicamente cómo se ve esto. Voy a dejar este PDF que es un manual, también al creador, en la descripción, por si quieren también descargarlo e imprimirlo. Está bien hecho, por lo cual no me, no me pareció interesante volver a inventar la rueda tomando cuenta que lo hizo tan, pero tan bien. El sensor PIR tiene un cono que se refiere a que no solamente ve directamente enfrente de él, sino como un lugar amplio. Con más lejos ustedes, es más amplia la vista que el, el sensor PIR tiene para poder detectar movimientos que pasan a través de él o, o sacarlo. No toma una foto realmente para poder sacar, toma un diferencial. Tiene un circuito interno en el cual puede comparar dos imágenes o dos Proyecciones y después sacar un cargo Para ver si, es, si hay un cambio o no hay un cambio en el sistema Aquí pueden ver, tiene hasta de 3 a 7 metros Podemos también ajustar eso para poder ver Qué tan queremos que vea lejos y Tiene un cono 110 grados Como es un cono sumamente grande Que puede ver un montón de cosas Si lo vemos físicamente desde arriba del sensor Como de esta vista que tengo acá Vemos que tenemos el GND de primero. Tenemos del último, el de BCC. Que en este caso, incrementarlo con 5 o 12 voltios. Y la salida de 0 a 3.3 voltios. Eso es genial cuando te conectas con un SP82 o un SP32. O otros circuitos que trabajan a 3.3 voltios. Que está muy genial. Si trabajan 5 voltios, no te preocupes. 3.3, lógico, es considerado alto o activo. ¿verdad? Tenemos arriba un pequeño pin o jump. Que podemos nosotros cambiar. Para poder cambiarlo de modo. Si lo dejamos la, al lado izquierdo, tenemos un solo disparo. Si lo dejamos al lado derecho, tenemos múltiples disparos. ¿Cómo se cambia eso? Tenemos acá, tío? Quito este. Vamos, ah, ven. Y lo pongo en los otros dos pinos. Ahora está en modo disparo repetitivo. Si lo pongo nuevo, está en modo continuo. ¿Por qué nos sirve esto? Eso sirve para, por pues, si queremos un sistema de manera tonto, no tenemos un arduino. Queremos que automáticamente siempre que el sistema detecte a alguien, esté encendido por un tiempo. Podemos dejarlo disparo continuo porque mande un uno lógico o encendido. Donde todo el tiempo nosotros definamos o solo mande un pulso de un solo si queremos solamente usarlo con un arduino. Si usamos con un Arduino, recomiendo yo obtenerlo en un solo disparo, y si usamos con, con TTL o queremos usarlo con, con puertas lógicas o, o con transistores, recomiendo disparos repetitivos. En la parte delante tenemos dos pequeños potenciómetros que podemos mover ya sea con los dedos o usando un pequeño senador podemos moverlo para poder ajustarlo. a ajustar dos cosas, uno es la sensibilidad, que tan sensible es, no recomiendo ponerlo a lo máximo porque a veces se equivoca y puede ser demasiado sensible, es dejarlo ir probando para ver cuánto qué tanto movimiento es para que se active y también cuánto tiempo de retraso dura la señal activa los mínimos en este caso son tres y lo máximos son cinco minutos si usamos un proyecto para un proyecto que no tenemos un cerebro a bordo tal vez sea bueno que el mismo sistema este chamaco sea todo el cerebro y podemos que dure tres minutos en día la luz antes que se vuelva a apagar ¿verdad? tomen en cuenta que después de haber detectado va a haber un momento que en el cual él está dormido y no lo puede detectar de nuevo directamente ¿verdad? aquí les dejo más o menos cómo se hace para poder moverlo en sentido hora horario para poder poner el máximo en tiro antihorario para poner el mínimo lo pueden hacer Con un desarmador Cayéndolo encima Ahí tendrán que ustedes Experimentar No puedo saber exactamente Cuál Porque como cada sensor Es relativamente diferente De uno a otro Va a ser un poquito diferente Para ajustarlo Pero bueno Que se ajusta una sola vez Y ya está un, uno más tranquilo De cómo dejarlo El diagrama Se lo voy a dejar en la descripción Lo he conectado ahorita Al pin número 2 De mi Arduino Para poder trabajarlo Y he conectado 5 Y PSC 5 voltios y tierra A mi Arduino También utilizándolo Voy a hacer un pequeño código ahorita Para que ustedes puedan ver Cómo se utiliza lo primero que vamos a hacer es crear una variable donde vamos a poner en cuál pin que queremos usar el sensor. Vamos a llamar el sensor peer y le vamos a poner que está en el número 2 en base al diagrama que pusimos que está también en la descripción. No es obligación poner el pin de salida. Por defecto, casi siempre se pone en salida, pero para estar seguro y para hacer buenas prácticas, les voy a pedir que siempre lo pongan. Vamos a poner aquí está, pin mode el sensor peer como salida. Ahorita vamos a usar la comunicación serial o la comunicación con la computadora para poder depurar o ver la información del sensor porque vamos a activar la comunicación serial. Vamos a hacer ahorita la comunicación serial, vamos a leer la información. El sensor PIR nos manda un 1 activo cuando vea la información o alguien ha pasado y nos manda un 0 lógico cuando no hay nada. Vamos a, como, a imprimir la comunicación serial para poder verlo en el cable USB. Esa señal la podemos usar para activar otros sensores y en otros proyectos usaremos para poder sistemas de vigilancia y otras cosas interesantes. Y pondré un pequeño delay para que no mande tanta información de un solo. ¿verdad? Subiré el código a mi Arduino 1. Recuerden como siempre, escojan la herramienta, escojan cuál placa tiene. Y suban el código, depende de cuál cable para poder conectarlo Puedo abrir la comunicación serial aquí en la lupita que aparece aquí arriba Hago clic ahí Me abre la comunicación entre el Arduino y la computadora Recuerden abajo poner la velocidad En este caso hemos puesto 9600 voltios o bytes por segundo Para Arduino normalmente usa este valor Para otros proyectos se utiliza también un valor más alto Aquí te mando la información Yo también tengo activado en la parte de abajo mostrar un ID Para saber cuándo me llegó el mensaje y también que haga auto scroll. Si yo ahorita paso, me pongo mi mano enfrente al sensor Debería llegar un 1 lógico okay. Una semana después Me toca por emocionarme, ya encontré el error del, del proyecto este Le voy a hacer zoom para que pueda encontrar dónde está el error ¿Quién encuentra el error de, en el chat? Voy a estrellitas o algo eso, eso puedo programar, dar estrellitas o un premio. Hmm. Puedo programar algo para hacer eso. No se preocupen, voy a hacer un solo. Si se equivoca programando, es normal, es parte de desarrollo, de, de, de desarrollo, es parte de la creación. Y yo también como estoy aquí en vivo, aumentar más las posibilidades. Y como dice el compañero Carlos Pérez, en efecto aquí es input, porque esta es entrada, no salida. Y por defecto, input es automático, pues no es necesario ponerlo. Lo que tuve que explicar hace un rato, y me equivoqué también. Vamos al código nuevo. El sensor PIR supongo que está bueno. Ahí está. Llegan uno. Pueden ver acá ahorita que ya tenemos el proyecto. Eh, he dejado mucho tiempo el sensor ese. Voy a, dejar, voy a bajarlo. Bueno, justo después nos activa. El problema es que como esta gráfica cuesta un poquito verlo. Vamos a hacerlo de una manera un poquito mejor. Vamos a irnos a herramientas. Vamos a ver Seria Plotter. Seria Plotter es para poseer gráficas dentro de Arduino. Cada gráfica es en base a una línea. Pueden ver en la descripción un video de cómo usar el serial Plotter más avanzado. Pero para lo más básico, solo podemos mover acá, y vemos ahí que se enciende, lo quitamos, me muevo yo, se baja, hasta abajo, pongo la mano de nuevo, se activa. Bueno, así que tengo que esperar tiempo para que vuelva a activarse, ya hemos dicho que dará una cantidad de tiempo para que se active de nuevo, o se vuelva a estar disponible para mandar una señal, ¿verdad? ahí está. No con esto lo básico para sensor Peer, es porque te ha servido mucho, Puedes poner comentarios que otro sensor hagamos un tutorial. Y compartirlo en la descripción. Espera muy pronto un sistema más interesante con este sensor. Vamos a hacer un sistema de vigilancia, Telegram y LSP. Esperamos muy pronto el canal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Recomiendo que veas esas playlists.